hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones Betina el tutorial del día de hoy es una petición a veces se presentan discusiones de pareja hasta el punto que terminan hazle esta tarjeta y seguro que con este mensaje pensará mejor las cosas y volverá contigo eso espero ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a tomar una cartulina negra de 25 x 35 centímetros vamos a doblar acá a buscar la mitad y vamos a traer esta parte hacia el centro, igual esta. Abriría así. Ahora vas a coger un, una cartulina blanca de 17 centímetros por 18 centímetros. Vamos a doblar en la mitad. ¿Qué sería para dibujar la cabeza de una osa? Lo vamos a hacer así, vamos a doblar y cortamos. Este molde lo vamos a sacar en goma eva, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar goma espuma y foamy. Esta goma espuma mide 3 por 5 centímetros, este otro mide 6.5 por 10.5 y en él vamos a dibujar el hocico de la osa. Y en esto vamos a dibujar una orejita. Vamos a cortar, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar la silicona líquida y vamos a pegar en goma eva. Vamos a tomar la orejita, pegamos así. Acá en esta parte también aplicamos silicona líquida y vamos a pegar así. Vamos a dejar secar. Vamos a cortar esta parte, voy a aplicar, aplicar acá silicona caliente, vamos a pegar así, a mí me gusta más hacerlo con silicona líquida, lo hago con caliente porque es más rápido, nos quedaría así, de esta vamos a cortar dos y vamos a cortar la forma de la orejita, nos quedarían así. Vamos a hacer lo mismo con el hocico, vamos a cortarlo en goma eva rosada. Aplicamos silicona líquida y pegamos, vamos a pegar también en los extremos, nos quedaría así. Acá voy a repasar para que se pegue bien la goma espuma al fondo y cortamos. Nos quedaría así. Acá a las orejitas le voy a pegar dos bolitas de goma eva. Acá voy a con la regla, voy a medir para cortar la mitad. Lo hacemos con bisturí nos quedaría así, vamos a borrarlo también con goma eva ahora con vinilor fucsia voy a pintar en los extremos y con algodón vamos a difuminar hacemos lo mismo con las orejitas vamos a difuminar quedarían así, acá vas a pegar o cortar otro molde en goma eva vamos a difuminar así como hicimos con las orejitas y la trompita y lo hacemos en todo el extremo después de haber hecho esto vamos a cortar en la mitad y vamos a aplicar silicona líquida a esta parte y la pegamos acá Y vamos a hacer lo mismo con esta, lo pegamos así. Ahora vamos a dibujar los ojitos. Lo van a hacer así. Acá ya los pinté con vinilo negro. Voy a dibujar acá las cejitas con vinilo café acá voy a dibujar la naricita acá voy a hacer la boquita nos quedaría así vamos a dejar secar ahora vamos a hacer acá la lucecita de la naricita una bolita, un óvalo blanco y los ojitos. Voy a hacer tres bolitas blancas para que me quede como un poco triste la mirada. Nos quedaría así. Ahora vamos a decorar esta parte. Vamos a utilizar papel decorativo y cuatro rectángulos de cartulina blanca de 12 centímetros por 17 centímetros y vamos a pegarlos así pegamos acá esta parte del papel decorativo y acá vamos a escribir un mensaje momentos que no puedo olvidar y que no quiero que tú olvides. Dos años que debemos recuperar. Sé que te fallé, pero es de humanos equivocarse. ¿Recuerdas esta foto? Fue hace tres meses. Y vas a seguir copiando estos mensajes. Si te gustan, recuerden que estos mensajes es para, mejor dicho, este video es para una niña el novio terminó con ella y quiere que ella vuelva con él acá lo que hice fue cortar unos corazoncitos y dibujé otros con este marcador estos mensajes pueden cambiarlos, pueden hacerlos de amor personalizarlo como deseen Te necesito, salvemos nuestro amor, empecemos de nuevo. Ahora vamos a utilizar goma eva, vamos a hacer otro osito. Esta mide 7 centímetros por 8 centímetros, acá vamos a dibujar la cabecita, nos quedaría así. Y esta goma eva es un rectángulo de 6.5 por 7 centímetros, que vamos a hacer el cuerpecito. vamos a pegar aplicamos silicona líquida acá y pegamos la cabecita estas dos partes para las orejitas que miden 3 x 3 centímetros pegamos así con el marcador vamos a hacer estas dos bolitas le pueden pegar goma de base si desean acá de pintar esta parte donde voy a dibujar los ojitos y esta parte que mide 3.5 x 4.5 que sería para hacer las manitos. Las cortamos y las pegamos así. Acá dibujamos los ojitos, la boquita. Voy a delinear acá esta parte, las orejas. Y delineamos todo el osito. Lo vamos a pegar acá. Acá corté corazones en goma eva con glitter. Lo pueden hacer en papel o en cartulina. Y hice estas estrellitas y estos puntitos para decorar. Acá vamos a copiar mensajes perdóname, vuélvete, necesito, te extraño vamos a cerrar acá y vamos a pegar, a empezar a pegar ya la carita de la osita pegamos así y acá pegamos este lado y luego las orejitas así acá vamos a pegar un corazón a cortar un corazón lo cortamos así pegamos y escribimos necesito ahora vamos a hacer las manitos de la osita vamos a cortar dos tiras en goma eva de 5 por 23 centímetros y en los extremos los vamos a redondear en cinta ilusión haces un moño y lo pegas aquí ahora pegamos los bracitos aplicamos silicona líquida y pegamos, medimos así y atrás ya queda pegado lo mismo vamos a hacer con esta manito que queda así encima y damos vuelta y pegamos así acá en las manitos vamos a pegar cierre adhesivo velcro acá hice unas pestañitas que me quedaron faltando y acá vamos a dibujar las manitos hacemos lo mismo en este lado bueno amigos hemos terminado espero que les haya gustado y a ti amiguito el que me pidió que hiciera este video espero que te vaya muy bien con tu novia manito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima